Bienvenidos a un nuevo video para grande premio en español En este caso vamos a hablar de las cinco claves Que nos dejó el gran premio de Miami Que se corrió en el circuito callejero Alrededor del Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins De la NFL Y no será un corredor como los que hay en la NFL Pero Max Verstappen lo hizo muy rápido Evidentemente no para marcar un touchdown Una anotación, sino Se llevó la victoria y no los puntos En este caso como valdría en la NFL Una gran victoria para Max Verstappen Se vio a lo largo de todo el fin de semana que era el mejor auto Tenía el mejor ritmo, inclusive mejor que el de Sergio Pérez y por supuesto mejor que el de los otros equipos pero está claro que Verstappen no tenía rival ni siquiera Sergio Pérez lamentablemente para los mexicanos si bien Checo logró la pole position no pudo mantener este estatus en la carrera más allá de que logró sacar cierta ventaja al principio tenía Alonso y a Sainz atrás pero el ritmo de Verstappen era absolutamente demoledor tanto que ya en 20 vueltas ya había superado 7 autos largo noveno ya estaba segundo y después eh, superó a su compañero de equipo en dos oportunidades. Primero en pista y luego cuando eh, salió de boxes, tras hacer la parada para cambiar los neumáticos duros por los medios. Y tenemos que hablar lamentablemente de Sergio Pérez. No estuvo al nivel lamentablemente Checo en esta oportunidad. Siempre muy por atrás de Bertha tanto en entrenamientos como en clasificación. Hasta la Q3, por supuesto, que de hecho de eso vamos a hablar ahora a continuación. Este factor es muy importante, este punto es muy, es muy relevante para la carrera porque no lo pudo ni, ni siquiera aguantar una vuelta, un poco más, pero bueno, estaba claro que el ritmo y, y el desgaste de los neumáticos era demasiado prematuro en su caso y que en el caso de Verstappen estaba totalmente solventado, así que Checo nos quedó debiendo un poquito esa pelea con Verstappen que nos hubiera gustado ver, pero bueno, lamentablemente no es el caso para el piloto mexicano, quedó Verstappen por delante de Pérez y, por supuesto, Fernando Alonso completó el podio, como ya ustedes imagino que sabrán. Y justamente de la clasificación tenemos que hablar, porque Pérez logró la pole position, como decíamos, pero claro, fue una pole position un poco condicionada por el accidente del Charles Leclerc en la Q3, que tuvo una mala carrera de la Charles Leclerc hasta cierta parte al final, dentro de un muy mal fin de semana suyo también de Ferrari, pero claro, eso fue la clave. Nos dio un poco más de picante de interés la competencia, porque Verstappen largaba noveno, no pudo mejorar eh, lo que tenía, no tenía tiempos y esto mm, le impidió largar más adelante en la posición, como era que se veía venir esas décimas de diferencia que tenía a lo largo de todas las tandas de entrenamientos y de los dos primeros cortes clasificatorios. Pero bueno, en definitiva, esto no fue así por el golpe que decíamos del piloto monegasco de Ferrari, con lo cual Verstappen largó. No, bueno, pero no le fue ningún este, impedimento llegar a la punta. E incluso dominar por varios segundos de ventaja. Y encima también hacer en un par de oportunidades el récord de vuelta. Y precisamente el tema de la diferencia de en segundos entre los equipos es otro punto. Porque hay demasiada brecha entre los equipos. A ver, llegaba y pasaba. Más allá del tema del DRC, que es un tema también importante. No es el tema en cuestión en esta oportunidad, sino el asunto es... Que se nota mucho la diferencia. Entonces, cuando hay medio segundo, un segundo, es muy difícil que otro piloto pueda competir a la par, lamentablemente, de Max Verstappen. Que lo que queremos ver es lucha en pista entre los equipos. O sea, hay diferencia entre Mercedes y Ferrari con respecto a los otros años. Han dado un paso para atrás, ya no, no están en condiciones de dar pelea a Red Bull. Red Bull tiene diferencia con Aston Martin. Fernando Alonso manejó muy bien la segunda parte de la carrera para contener lo que podría haber sido un ataque de George Russell y le hizo dos segundos y medio en pocas vueltas y planchó la, la carrera a su favor para ganar el tercer puesto. Inclusive después, entre Red Bull, Mercedes, Aston Martin y Ferrari, esto no es un orden de campeonato, sino es un orden en el que lo estoy, estoy mencionando, con respecto a los otros equipos, se nota demasiado la diferencia que hay en esta Fórmula 1 que los reglamentos de la era híbrida no han sabido poder achicar para que hagamos un poquito más de lucha, porque... Está bueno ver peleas y sobrepasos como las que vimos entre Leclerc y Magnus en por el puesto 10, por el puesto 7, por el puesto 12 o 13, también que se han visto maniobras, pero no es lo que el fanático promedio, ni lo que nosotros, ni lo que nadie, inclusive uno se imagina también en la Fórmula 1, quiere ver que es pelea un poco más cuerpo a cuerpo. El último factor es evidentemente otra vez Pirelli o los Piedrelli, evidentemente los neumáticos duros que te pueden durar 40 vueltas. 42, 45 vueltas pueden durar de las 57 de Gran Premio y es indudablemente un tema que tiene que revisar Pileri. No se puede competir con el neumático tan duro cuando, como dijimos en los cinco puntos de Azerbaiyán, es un tema clave revisar el tema del desgaste de los neumáticos, el tema de la dureza de los compuestos. No puede ser que, se, que no haya variabilidad estratégica porque los neumáticos te duran la carrera. Estamos hablando de 300 kilómetros de distancia y este es eh, lo que puedo decir acerca de Pirelli, Piedrelli, de los neumáticos de la empresa italiana. Mi nombre es Esteban García y nos encontramos en un próximo video de Grande Premio en Español.